Los últimos años han sido duros para las trabajadoras y trabajadores del Ayuntamiento de Abastés. Para hacer frente a todos los retos, una ELA fuerte es imprescindible. Empleo a Talanilia Consolidatea y Sandra Burelburua. Hemos estado peleando para que las personas interinas consolidemos nuestro puesto de trabajo, sin engaños y sin falsedades, con realismo y trabajo. Porque es el sindicato de todas las categorías, de todos los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento. Gustio un sindicato a la ELA. Para parar la privatización de los servicios. Desde ELA lo tenemos claro: no a las jornadas parciales, jornadas al 100%, más servicios, más medios, más plantilla. Para mantener e impulsar los cuidados es imprescindible que se garanticen nuestros servicios dentro del ayuntamiento, con gestión directa y pública. ELA Boscanseá da la auquera a para lograr un convenio nuevo para defender el salario y empleo en el ayuntamiento. ¡Hace ¡Oscar Rueda!